Estás al tanto que hay dos versiones absolutamente contradictorias, la de ustedes y la de Eloy, al menos las que se conocen públicamente y en la denuncia. Sí. Todavía faltarían imágenes de las cámaras de seguridad. Okay. ¿Estás al tanto de eso? Estoy al tanto. ¿De que son diferentes las versiones? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo que pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? Fuimos a comprar... Yo, sí. no, yo no estaba al tanto que iba a estar el, el de ella en, abajo del departamento. Era tu amigo, ¿no? Se era amigo eso. mío, sí. sí. Tuvimos varias peleas antes por ella también, o sea, tuvimos encuentros de, de pelea porque siempre... ¿Porque ustedes se enamoraron o porque las primeras <coughs> peleas? No, las primeras peleas era porque la primera vez que íbamos en un auto, él iba manejando, renuna Iba rápido y discutiendo con ella, todo mal, todo Cuando mal. Cuando ellos eran parejas, ustedes ya tenían discusiones como amigos. Y vos claro, la defendías a ella. Yo la defendía a ella porque estábamos en un auto, yendo rápido, discutiendo ellos, casi chocamos. Y le estaba alzando la voz, le estaba alzando la voz le dije, amigo, van con todo, que no le grites más, me potas manejar bien. Bien. Y ahí se desconoció conmigo. Pero esas eran peleas claro. menores. Yo Pero quiero vamos, saber, ¿existe vamos, una, una restricción perimetral? Existe restricción perimetral y por lo que yo tengo acá de la justicia, además otras denuncias que vos habías hecho por violencia de género. Pero en el hecho, el hecho que acá está reflejado a las 22.36 en Dorrego y Luis María Campos, ¿eso es correcto? Sí. Esa está en la causa judicial. Lo que se dice específicamente es que vos... Eh, le hiciste heridas cortopunzantes a la altura del hombro izquierdo, a, el dorsal derecho del tórax y un corte en la oreja derecha. ¿Esto es así? Esto es lo que está específicamente en la causa judicial. Esto fue lo que me enteré, o sea, la oreja lo había visto, pero lo demás no sabía dónde había sido la. Pero la si la es que vos le tiraste cuando. A ver, lo que dice acá es que presuntamente eh, él tenía un cuchillo. Tramontina, digo, digo, la marca para que la gente la puede establecer, que vos le sacaste el cuchillo y lo agrediste supuestamente con ese cuchillo y le produjiste todas estas heridas el, cuya causa está caratulada como tentativa de homicidio. Claro, me, me metieron con eso. Sí. ¿Y qué recuerdo tenés? Tengo el recuerdo Del de que viernes. bajé, que ella me dijo, uh, mirá, está el hoy ahí, mirá, eh, voy a hablar con él, cualquier cosa que sí. veas rara te acercás. Sí. Veo que se alejan un poco y que empieza a discutir, no, ¿qué haces con este chabón? Es una... No sé si puedo decir groserías bueno, acá, no es pero sos esto, sos lo otro, con este pibe que lo conozco encima, no sé qué. Pará, Eloy. Y yo cuando escucho ese, ese bardo, me acerco y me dijo, no, aquí te vas a acercar vos, no sé qué, y sacó un cuchillo. O sea, el cuando, cuchillo cuando, lo tenía claro el Cuando saca el cuchillo y le digo, pará, no, ¿cómo estás loco? le dice ella. Y cuando la pispea a ella, aproveché, le metí dos piñas, lo tiramos al piso, nos pusimos a pelear por el cuchillo y ahí fue cuando empezamos a revolcarnos. Ahí creo que le hice la herida de la oreja, no sé si le di otro más, no sé en dónde. Y la verdad es que nunca... Que te interrumpa, no es lo mismo una herida en la oreja que lo que yo veo en la causa judicial, que habla de eh, hombro izquierdo, dorsal. Si le hubieses hecho una herida nada más en la oreja, es una causa por lesiones. Sí, Después, si <risa> ves, si lesiones entiendo, en medio, entiendo. Esta es tentativa de homicidio. <risa> digamos. ¿Tentativa es una causa de homicidio pesadísima. Por... claro. Pero, pero, Se acaba Gustavo, de sumar el doctor, sí, el abogado... Sumo, doctor, me sumo yo un poquito en muerte. carácter de, sí. de, de sí, abogado. Claro. Eh, independientemente de cuáles sean las heridas que tenga mm -hmm. este muchacho, la realidad es que es esta persona la que va con un cuchillo y va con un cuchillo con una premeditación. El Código Penal, la Constitución Nacional establecen los mecanismos de la legítima defensa, donde él no lo agrede con un arma punzo cortante de su propiedad, sino que le logra retirar el cuchillo con el que iba a atacar. Yo lo entiendo, doctor, eso deberán discutirlo en sede judicial ¿Pero? porque el hoy dice que él no llevaba ningún él arma. El hoy está detenido y Franco está casado. Sí, sí, sí, sí. Está con consigna, está con consigna en el hospital. Cuando salga al hospital uh -huh. veremos. Pero, y por si eso todavía dan... no puede dar una declaración indagatoria. Doctor bienvenido, Nicolás Pallarola es Gracias, el abogado defensor de la pareja, es así. Exactamente, en realidad, nosotros constituimos la querella en razón de eh, la defensa de Talía, obviamente con eh, lo que tiene que ver con que Franco haya recuperado la libertad. Hoy en día y a los efectos de estas consultas lo estamos haciendo, pero estamos presentando la querella en razón de Talía. El, el abogado defensor de Talía. Exactamente. Pero hoy el que necesita que lo defiendan es Franco. Yo la verdad es que pienso todo lo contrario. ¿Por pienso qué? que hay un Pero criterio... ¿cuál es la situación? Perdón, yo sí. desconozco, por sí. eso pregunto. Sí. Sí. Porque digo, ¿Cuál el, es la situación el... legal de Franco hoy? No, a ver, los dos tienen eh, imputaciones cruzadas, digamos. Eh, ¿Será la justicia la que resuelva esto en base no solo a los dichos de ellos dos y los dichos de hoy, sino que Pero, eh, van a citar a declarar a una persona que me gustaría saber si que ustedes la bien. conocen o no, que de nombre Dafne, que eh, supuestamente lo que dice eh, la familia de hoy es que ustedes... ...tienen relación con Daphne... ¿Quién es cual, Daphne, Él. en esta historia? Es amiga tuya. Es amiga tuya. <risa> y es cierto lo que dicen desde el lugar del de hoy... ...que esta amiga tuya, Daphne... ...a la cual supuestamente él iba a ver... ...no te iba a ver a vos sino que presuntamente la iba a ver a ella. Ella además estuvo en la noche o en la madrugada en donde sucedió aquel episodio desgraciado, que la justicia veremos cómo termina de caratular, de Emily Rodríguez. Para recordarle a la gente, Emily eh, Rodríguez eh, es la modelo brasileña que termina arrojándose o inducida a arrojarse. Veremos cómo termina la justicia, más allá de que hoy el empresario que estaba fue involucrado liberado. fue liberado. Eh, Frank, no, no, Dafne no tenía nada que ver Solamente estaba arriba en el departamento Y creo que le habían mandado un mensaje Loi, inteligentemente, a ella Para decirle que estaba abajo o sea, como Justificar que estaba abajo del ah, departamento hay, hay un punto pero, importante perdone, perdón. Y Le hizo una pregunta, eh, sí. Gustavo ya va, No vamos a meter, este tema tiene alguna relación Pero no lo vamos a hacer mm -hmm. ahora No, no pero, pero, te pero te pregunto ¿Estuvo te, esa noche? Pregunta la pregunta esa. de Gustavo es ¿Estuvo esa noche? Estuvo esa noche arriba Pero no el viernes en la noche del departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente. No, en el departamento no. Estuvo en ocasiones anteriores previa. Lo conoce. Sí. Conocía a Emily. Sí. Bien. Muy bien. Lo que yo quiero resaltar es lo siguiente y me voy a dirigir directamente a vos, Talía. Vos mantenías una relación tempestuosa con él hoy, donde hay unos audios, donde ustedes prácticamente se insultaban, se amenazaban, se decían cosas tremendas, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos de esos que queríamos compartirlos, ¿eh? porque hay amenazas, hay insultos, hay de todo en esos audios. Y me gustaría sumar ¿no? a Sergio Groisman a esto por estas relaciones tóxicas. Escuchemos el audio. Claro. Estás re loca, Talía. Vos solamente me querés hundir. Yo jamás te pegué, jamás te pegué. Estás re loca. Ah, no, no me pegas.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 a mí no me molesté más, no me sales más, moriste, boludo, no me jodas, estoy re caliente, caliente hago cosas re macabras, a mí no me calenté. Para entender el contexto. ¿En qué contexto sucedían y...? y... Eh, él llamaba... Y dejaste esto, estos audios, ¿no? que son muy fuertes, sí. pero había un contexto, había un antes. De ya él este. tenía una orden de alejamiento conmigo, ya él no tenía que tener ningún trato de comunicación conmigo, y ni con mi entorno. Sí. Eh, por lo cual seguía insistiendo, eh, no para de perseguirme, ni de sorcierme, amenazarme. ese eh, era un momento donde yo solo con palabras podía defenderme, eh, hasta el día de hoy. Y nada, definitivamente la justicia actuó muy poco, muy lento eh, y muy suave hacia él, eh, porque lo que le pasa a él es que tiene actos repetitivos con todas sus parejas. Eh, que, que agresión. Sí, sí, es verdad, y sí, se puede googlear y ver ya con Candela, con Vicky Valena, con muchas personas, eh, de corto o largo lazo, eh, ya son patrones de él, y, y de mí, sin embargo, no pueden encontrar nada, nunca jamás. Bien, pero eh? ¿podemos a a contar la historia? ¿Cómo y cuándo se conocieron con Eloy? Antiguo, ¿Ustedes fueron pareja? Hasta ¿Estuviste viviendo en su casa? Eh, sí, poco tiempo. ¿Y dónde hasta... se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires en el caso de una amiga. Yo venía a hacer un video clip y nos cruzamos con él. Yo ya sabía que tenía ya de su reputación ya conocía a mi... su reputación. Sí, un poco. Yo ¿Sí? sea, era eh, conocido a mis amigos que está súper tachado en todos lados, cancelado en todos lados, no puede ingresar a ningún lado y nada. Ya sabía quién era y no quería tener ningún trato con él. Pero consigo mi valija, mi identidad eh, que había dejado en el departamento. Me empezó a distorsionar con eso